Los conflictos que existen entre los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana por una candidatura presidencial para las elecciones del 2020 no preocupan al gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antiguo Javier.